es martes y cuando hablamos de martes hablamos de ADN emocional porque se vienen las emociones a la tarde del magazine. Tengo un montón de preguntas para preguntarle a Daniel Molina, conductor de ADN, lo que me van diciendo los oyentes. Pero en el mientras tanto, en que yo voy anotando estas preguntas, en el que vos estás del otro lado, vamos a dar la bienvenida a este maravilloso equipo de ADN emocional en la Tarde del Magazine. Hola Dani, ¿cómo va? Hola Karina, hola Delia, hola Cris, hola a todos. Hola. hola, hola Karina, hola Delia, hola, hola, Chris. hola, Chris. hola <ríe> Cris. Hola Dani, saludo uno por una Hola chicas. <ríe> hola. Hola. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. ¿Todo bien. Todo bien. Todo bien. ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo, la, otro ¿Cómo la trata esta cuarentena en permitidos? Porque estamos con permitidos, bastante todos. Ustedes, sí, no es que nosotros <risa> no tenemos. ¿Qué decís, sí, no Cris? No. Me parece que acá demasiados. Acá demasiados. Hoy, eh, eh, hoy hablábamos se... con, con Cristina y decíamos, bueno, al final nadie está conforme con nada, porque nosotros estamos eh, reclamando libertades y en Pinamar están reclamando restricciones. Tal cual, bueno, por lo menos no, no sé si restricciones, sino que se cierre eh, tal vez como GESEL más, ¿no? Que se, que Exacto. no permita sea más control entrada. de ingresos, más control de ingresos, que no los hay. Claro, eso es lo que tal vez acá estamos reclamando. Y acá está y él. Sí, Cris, perdón. es que en todos los pueblos, digamos, de alrededor nuestro, hacen controles de limpieza de... Lavan los autos cuando pasan, toman la temperatura, menos en empinan Y claro, eso es un tema normal. Tirón de orejas. Sí, sí, sí. Vamos por eso, ¿eh? Vamos a, a ver qué es lo que pasa. Bueno, Dani, te veo escuchando. Vos tenés una escucha activa, siempre. Sí. ¿Cómo estás? <risa> Bien, Cari. Estamos contentos, como todos los martes, de estar acá con vos este, y ver qué íbamos a hablar hoy. ¿Tenés tema o te lo traigo yo? A ver, empezá vos con un temita y nosotros vamos a disparar para el lado que, de, que se dé. Tengo dos, tengo dos cosas para hablarte, pero primero quiero felicitar porque, por esta nueva también etapa, esta iniciativa de poner en palabras estos testimonios tan lindos que vos, a, a raíz de, de estos años, fuiste recolectando con seres, ¿no? este Esta apertura del alma de cada ser y cada experiencia. Esta nota que, que me envió Delia. Sí, la, la idea la idea este, es... este Primero, Delia es mi ordenadora, digo yo, porque eh, durante muchos años venimos eh, acumulando y ella ordenando eh, como digo, si fuera una biblioteca, todos tantos testimonios o cosas que voy diciendo, ¿sá? por la cual este, nos dimos cuenta que muchas personas eh, han mejorado muchísimo, eh, ya que volvemos para atrás eh, en, en la historia, y cómo han provocado el milagro, o la sanación, o si no, cómo han mejorado su vida a través de la prosperidad. Este, uh -huh. pudiendo concentrarse eh, en uno mismo, ¿no? Y reconocerse. Entonces, eh, una de las ideas de esto de mostrar, eh, los testimonios, sería eh, mostrar primero cómo es el trabajo, desde la forma de, de que percibo yo lo que es eh, el trabajo de acompañamiento o de, o de cómo poder informar a las personas para que logren la sanación en el tema de lo, cuando hay un, un síntoma o mejorar su vida, como digo siempre, en, en lo mejor que cada uno pueda. Este, así que bueno, desde ese punto Delia se enganchó y está muy bueno como ella usando las mismas palabras de las personas, sin decir quién es, pudo hacer unas, este, unos relatos eh, que realmente eh, me está fascinando, me está gustando. Mucho. La verdad que sí, y bueno, eh, ya estaba en nuestra página web, ww.mix-mediomagazine.com como también compartida en el, en el Facebook de MIX, para que todos aquellos que quieran ver estas experiencias, ¿no? Esta eh, apertura sí, del alma. Una ¿Cómo? vez por semana, una vez por semana mostraríamos una. ¿no? Tal cual, un testimonio real, ¿no? ¿Sería, claro, Dani? Sí, un testimonio real, sí. Muchos de estos, eh, la gran mayoría tenemos en realidad el, el relato directamente de la misma persona, o sea o el testimonio directamente, o, o hasta por audio, eh, de, de lo sucedido, o sea que no es que nosotros estamos inventando una historia, sino son eh, palabras y se van a notar la diferencia de cómo son las palabras de unos a otros, ¿no? O, o otros que sean testimonios de vivencias que yo haya percibido y haya vivido, entonces eh, Debia lo va, lo va a ir redactando, con las palabras que, que están utilizadas ahí, ¿no? Tal cual. Bueno, hermoso, felicitaciones. Me encanta este espacio nuevo de ADN emocional porque está bueno que la gente escuche, ¿no? O que lea esto porque sí. todo es posible. Eh, sí, así también, que pero, ver pero, cómo podemos trabajar cada uno, ¿no? Que se identifique. Cual. Tal cual. Bueno Dani, ¿me permitís traerte una inquietud de, de así de, de, de lo que se armó en un chat de oyente? No, no, dale, contame. Bueno, eh, alguien dijo ahí en el chat, dijo en un momento, eh, reprimir las emociones. Porque las emociones, cuando se reprimen, esto sí. es lo que quiero transmitir exacto, ¿no? Eh, sí. La mente eh, puede disparar las emociones, si la mente no controla las emociones, se puede desatar eh, algo, ¿no? Algo bueno o algo malo. Yo dije, ¿por qué reprimir las emociones sino liberarlas, no? Liberar y dejar que sean. Tal vez lo que tenemos que trabajar no, no es en sí las emociones, sino la mente para aceptar esas emociones. ¿Vos qué pensás al respecto? ¿Se reprimen las emociones o no? Bien, yo no no, no no vi el chat de ese, en qué contexto estaba, pero sí te voy a decir que cuando nosotros hablamos de niño, padre y adulto, eh, sería el padre emocional es cuando yo estoy reprimiendo una. Y eso quiere decir que no tengo incorporado eh, la, eh, vivir en la gratitud y la aceptación, con la cual de esa manera nunca voy a poder vivir en la prosperidad. ¿Ah? La prosperidad uh -huh. habla de, de, de exactamente esto, vivir en la, en la gratitud, en la aceptación para poder generar lo que estoy pensando a través de mis deseo. Si yo estoy reprimiendo, quiere decir que no estoy aceptando algo, estoy controlándolo para poder eh, negociar en, en una convivencia o en un trabajo o en algo social, por lo cual eh, puede perjudicarme, creo yo. Entonces... Estoy reprimiéndolo porque estoy eh, intelectualizándolo. Ahora, la idea es no reprimir, pero tampoco, eh, si nosotros, eh, la emoción puede ser una emoción de agresividad, tampoco quiere decir que estoy aceptando ni entendiendo el otro, no estoy logrando la empatía. Así que quiere decir que eh, ni reprimir, ni, ni, este, ni explotar con emociones, eh, por la cual eh, no me estoy tomando el tiempo de eh, analizar y aceptar que el otro tiene una información para ser como es. Quiero sí. decirlo exacto, porque quizás suceden mis palabras y no fui, no fui clara, quiero decir exacto lo que, lo que dijo el oyente. Nuestros sí. pensamientos inciden en nuestras emociones, y nuestras emociones se conectan con nuestro cuerpo. Todo lo que sí. nos pasa lo generamos nosotros. Es importante sí. saber controlar las emociones. Bueno, venía bien hasta el final, para mi entender. Controlar, ¿no? controlar por eso controlar. yo puse, y dejarla ser... Sí, es que dejarla ser, por ejemplo en psicología se hablaba también de que lo importante es exteriorizar, porque si no el cuerpo lo manifiesta, ¿no? Sería, si estoy reprimiendo me puedo llegar a enfermar. Pero también me puedo enfermar si estoy manifestando una emoción desde el niño interior que tengo, que sería la no comprensión del otro, por la cual estaría haciendo juicio. Entonces esa emoción también eh, sería la otra polaridad de que me puede llegar al mismo lugar, que sería un síntoma o una eh, incoherencia emocional dentro de mi cano, mi sociedad, que me llegue al mismo punto, pero de distinta manera. Entonces eso no sería el equilibrio. Bien, Bien. Eh, está bueno esto porque bueno, es escuchar un poquito lo que piensan nosotros a raíz de esto, ¿no? De, de cuerpo, Bien. corazón y mente. Buenísimo. Bueno, Dani, ¿tenés temas? Sí, sí, vamos a hablar un poquito con las chicas de algo. Este, que, así que bueno, si querés te despedimos muy bien, chau no molesto más no, no <risa> molestas no, no, molesta. no, no dejo me voy a tomar mate <risa> y a escucharlos no te vayas no, te vayas. Bueno, no, no, queden te vayas. los controles bueno eh, Cris eh, acá estoy ahí están, bueno, escúchenme. Con... no las veo, ahí están no las veía este, eh, <risa> bueno ¿Tienen una idea? ¿Quieren preguntar algo sobre, principalmente, desde de lo que escribimos? También recién nombré la palabra prosperidad, y eso me disparó recién a, a, a entender lo que es la prosperidad, porque nosotros decimos, quizá todos los años, en Año Nuevo, decimos que tengas un año próspero. ¿Sí? Y entender lo que es la prosperidad, que me gustaría explicar eso, que sería una prolongación, una prolongación de mis pensamientos a través de mis deseos. Yo soy próspero cuando estoy haciendo realmente lo que me gusta hacer. Esto no habla de dinero. La prosperidad no es dinero. Este, eh, abarca todo lo que tiene que ver con la abundancia, la ¿No? otra vez hablamos de la abundancia. Y el Pensá que el que tiene mucho dinero no es, puede ser que sea no próspero, porque si está todo el día pensando en acumular dinero, quiere decir que piensa que puede ser carente, y es su miedo por la cual no es próspero. Es un acumulador. ¿sí? Entonces la prosperidad tiene que ver con estar eh, reconociéndose que está disfrutando día a día de lo que está haciendo. Con quienes quiere estar. Sería amando en todos los sentidos, ¿sí? Vivir claro, en sí. la aceptación y en la gratitud. Dale. No, no, es que en realidad me parece que en el común de la gente, cuando hablan de prosperidad, eh, generalmente, ¿no? Sí. Eh, se en todos los casos, pero hablan de, de bienes materiales, me parece, ¿no? Claro. El, el, el común de la gente, que obviamente lo que vos estás diciendo no nada que ver, ¿no? Por eso lo quise aclarar, porque cuando dijo Karina algo que me, me dio a que no, no va a ser próspero entre una persona que está reprimiendo, porque no está haciendo lo que quiere, pero tampoco está aceptando, no está siendo eh, grat, eh, no está viviendo la gratitud y la aceptación. Por eso la palabra próspero se me disparó después de decir gratitud y aceptación que es la, la definición del, de lo próspero, ¿sí? Entonces, ahí es este cuando digo, las personas eh, tienen que encontrarse con uno mismo para vivir en prosperidad y poder ser generosos a partir de que descubro mis miedos, ¿recordás esto, Delia? Eh, cuando descubro mis miedos, recién puedo ver los miedos del otro. Ahí logro la empatía. ¿Y, y no sería que eh, uno ve en el otro los propios? ¿O es... No, yo puedo entender que el otro está para mostrarme lo que soy. Y quizás me refleje en el otro, en, en compasión. Pero todo me va a servir desde lo externo, porque me cuesta reconocerme a mí mismo. Pero eh, en sí, tengo que ver... Eh, y, y sentir, más que nada, cuáles son mis miedos para lograr la empatía después y poder amar. Si yo no reconozco mis miedos, nunca voy a poder aceptar los miedos del otro. Sería, si yo siento que el otro está enojado y me enoja, quiere decir que yo no estoy reconociendo mi miedo, y menos voy a reconocer los miedos del otro para que se enoje. ¿Se entiende? Sí. Más o menos. <risa> bueno, o sea te, lo vuelvo, que... te lo vuelvo a explicar. Eh, te, vuelvo a explicar ese pedazo, te explico ese pedacito nuevamente. Para que una persona se enoje, es que tiene miedo. ¿Sí? sí. Los miedos hablan de, eh, los enojos hablan de miedo. Miedo a la falta de reconocimiento, miedo a no ser aceptado, miedo a no ser como yo quiero que sea. ¿Está bien? El otro. Entonces... Eh, estoy pretendiendo no estoy viviendo la aceptación ni en la gratitud ahora si yo me enoja que el otro se enoje estoy en la misma frecuencia que sería, yo tampoco estoy reconociendo mis miedos para entender que los miedos de él y los míos eh, pueden ser similares o de directamente eh, tener la empatía para comprenderlo aceptarlo y vivir en esa gratitud otra vez. No, no, eh, lo que pasa es que vos decís eso y a mí, eh, nada, me aparece la palabra confiar, que es... Eh... Y sí, pero después que re reconoces tus miedos, eh, te vas a empezar a aceptar porque estás intelectualizando recién ahí eh, cuáles son tus miedos, que sería... Encontrarle un sentido a por qué voy a aceptar, por qué voy a eh, comprender al otro. Porque si no, nadie... Todos entienden eh, el discurso que dice hay que comprender y aceptar todo. Pero si no, no comprendes el, el, el mecanismo de, de... El tuyo propio, decimos. Claro. De cuál es el sentido de aceptar. Entendés que tiene que ver con uno mismo, por eso hablamos de que el otro no existe, que solo está para mostrarte lo que sos, y que de alguna forma... Eh, todo resuena a través de nosotros mismos, por la cual todo lo que se genera al futuro está, somos responsables de nosotros, entonces cuando empezás a incorporar toda esa información tiene un gran sentido de poder implementar el ejercicio de la, de la aceptación y la gratitud. Porque si no, no hay forma, porque no tiene lógica, o es, es una creencia. Es como decir, hay que creer en esta religión, en Dios, porque sí, no, no entendés por qué. Y entonces cuando ent entendés y sentís, realmente le encontrás una lógica tan grande que te hace madurar emocionalmente para poder unirte al otro y dejar de pretender que los demás sean como yo quiero que sean. Y entonces, no, es, es muy sencillo, pero cuando le metes el, el sentimiento de lógica ¿sí? a lo que estamos hablando, cuando lo comprendés, cuando lo aceptás y decís, claro, me río... Y muchas veces vuelvo a cometer el mismo error porque tengo una información para hacer como emoción, entonces vuelvo a cometer el error y me río, digo, pucha, estoy cayendo de vuelta en esta situación. Pero ya lo comprendo, lo acepto, y pido perdón y sigo para adelante, cada día mejorando cada vez más. ¿Puede llegar algún punto en donde uno se encuentre que no hay miedos? No, siempre vamos a tener miedo. Eh, el ego no lo vas a poder eh, eliminar, como dicen, el miedo y culpa el ego, y que va a estar eh, medido, a, que es el que te va a traer la energía, la fuerza y la cordura para poder sostenerte en todos tus proyectos y tus ideas. Siempre el ego es necesario, pero no es malo, y, pero cuando es desmedido es malo. ¿Sí? Ah, es, no, no es que mani. mal te perjudica Bien. pensé que Cris iba a hablar ah, sí. no, porque digo, todos tenemos miedo el punto es atravesarlo exacto, bueno pero el miedo también a atravesarlo a través de, de entender que muchas creencias hacen que temas ¿tá? fíjate que nosotros hablamos siempre del amor y lo que más miedo tiene la gente es de vivir en el amor, que es lo desconocido. Cuando se resisten a vivir en el amor tiene que ver con esto, que sería, eh, es más cómodo vivir en, en, en la forma esta de percibir, que es el paradigma de cada uno, de cómo cree que, que tiene que ser. Eh, relaciones absolutas, ¿entendés? Este, que el otro me tiene que ser fiel y que tiene que ser como yo creo que tiene que ser. Eso es mantenerse en ese estado de de creencia, entonces romper la creencia es miedo. Entonces o sea, cuando vences sí, sí. ese miedo, porque le metes lógica y entendimiento, y aceptación y, y, y te, bueno te llega con una cuestión de como dije antes de, de, de, de entender que, que bueno que estaba viviendo una realidad que no era real, que solo es la realidad que le estaba dando yo. O sea, porque el miedo el miedo extremo paraliza. Sí, claro. El miedo paraliza. Ahí. Sí. Vos hace un ratito, de... hablaste del padre emocional. En este sí. caso sería eh, si el padre emocional eh, con el miedo lo, lo elabora, lo reprime. lo reprime y después, sí. si lo tiene, lo, lo tiene que reconocer, no sé de qué manera eh, debería, eh, eh, no sé cómo hacerte esta pregunta. Eh, en este caso, el padre emocional era eh, De reprime digo, igual. y la maneja, La maneja. O el, si uno lo viene superando, por ejemplo, puede reconocer ese miedo, eh, no sería ya padre emocional, si uno lo reconoce, lo hace consciente, y después lo acepta. ¿eh? Lo acepta. ¿Y el padre eh, emocional no sería lo mismo? No. El padre es el que reprime. El padre está utilizando el, el reprimir, no dejar, porque claro, está pero en este caso, entonces la aceptación sería distinta, porque por ahí el padre emocional acepta, Madurez. pero se no, queda... No, el padre no está aceptando. ¿Eh? No, el está padre, claro. el... El padre no está aceptando. El padre emocional no está aceptando. Por eso se dice niño, padre y adulto. El adulto es el que está aceptando. El adulto sí. sería, eh, eh, eh, reconoce el miedo sí. eh, y después eh, acepta y se le pasa, digamos, o sea, La cabeza. lo deshace. No. no, principalmente no es que reconoce el miedo, sino eh, acepta que, eh, por ejemplo, vamos a, a ir a un caso específico para claro, decir, un ejemplo, sí, eh, si, si vos te enojas, y yo no comprendo que vos te estás enojando, es mi niño emocional cuando yo me enojo con vos. ¿Estamos de acuerdo? Porque vos te enojaste, yo me enojo. Ese es un niño niño. Ahora, si vos cuando te enojas, yo te digo, o sea, me quedo callado, utilizo el padre emocional porque yo digo, uya, Uy, es mi amiga, la quiero mucho, no la quiero perder, pero no estoy entendiendo nada, yo digo, está loca esta mina, este, pero la quiero mucho igual, no la quiero perder, o porque tengo otros intereses. Entonces agarro y reprimo. Eso sería lo que dijo en la charla de Karina. Ahora cuando tengo y utilizo el adulto emocional, sería cuando vos me estás hablando enojada, yo estaría pensando qué es lo que sentís para sentir lo que estás sintiendo, por la cual en ese mismo instante estoy saliendo de mi egocentrismo, que sería mi necesidad de pretender que vos seas como yo quiero que sea, o dentro de mi creencia. Entonces ahí es cuando estoy aceptando plenamente que tu información es porque vos sos así, y esto no quiere decir que yo esté de acuerdo, pero sí te puedo aceptar y entender que vos tenés también tu tiempo de evolución si no evolucionaste. Y si no puede ser que yo no tenga razón en lo que estoy pensando, igual acepto que vos seas diferente. ¿Entendiste? ¿Se entiende ahí? Sí, sí, sí perfecto. Sí. Ahí está el adulto emocional, donde no está negociando, no está, está siendo libre, porque está amando igual, a pesar de que no, no está esperando el reconocimiento. Este, por eso no se enoja, sino está aceptando que el otro sea como. Quiere hacer. y puede ser que no resuene más con una persona o con otras, pero eso no quiere decir que yo haga juicio hacia el otro, sino que el otro piensa como piensa porque tiene información. Bien. <risa> Perdón. ¿Estás hecho, estás hecho un catedrático, Daniel, hoy. ¿Hoy? Estamos, bueno, estaba ¿Qué? complicado, estaba complejo para poder entenderlo y... Me costó... Bueno. Totalmente. Bueno, yo eh, digo, hoy hablamos lo que es la prosperidad, un poquito. Karina destapó el tema del eh, un padre que es, es como recordar todo esto, y siempre volvemos al mismo punto de las charlas. Este, vamos a preparar un tema para el martes que viene en específico, eh, pero me gustaba seguir que es, todas las conversaciones que disparemos siempre terminan en el mismo punto que sería la unión, ¿tac? lo que hablamos siempre. Este, así que, en, con distintas palabras, la necesidad, hablamos de este tema, cuando hablamos de la prosperidad, hablamos de este tema, cuando hablamos de, de, de cómo sea, la abundancia, cuando hablamos del amor, siempre terminamos en este tema de distintas maneras, pero siempre terminamos acá, que sería la aceptación, la gratitud, para tener prosperidad, para tener abundancia, desear, pero vivir las experiencias con amor, y no con un interés de creencia que es distinto. Así que yo creo que hoy estamos bien, cortitos, y, y que la gente no se canse y nos escuche. ¿Qué dicen ustedes? Bien. Para mí. Sí. Acá estoy. Igual, bueno. porque, porque me, encan, me encantó el tema. Bueno, esta, el cortito, desarrollo, y también, que... cortito y que se entienda. ¿sí? El de, el de bueno. el desarrollo, me encantó. Bueno. El, pero el desarrollo son, los disparadores son todos ustedes, todas ustedes que hacen que, que pregunten para que eh, interactuemos y se desarrolle esta, esta información. Así que bueno, gracias a todos. A vos también, Karen. Gracias, gracias a ustedes chicos por traer, por traer esto. Siempre decimos que menos es más. Y que a veces es, eh, la gente, viste, se capta quizás en menos cantidad y es como que, que escucha diferente. Muchísimas gracias Dani, nos vemos el sí. próximo martes con otro tema de ADN emocional y queda pendiente con Jorge, ¿eh? a ver si, si lo hacemos ¿sí? Cuando gustes, dale. <risa> bueno, gracias chicos. Un beso, grande. Gracias. gracias. gracias. Quédate en Chantó. la tarde del magazine, último tramo de Mix. Ya venimos.